Hola, en este video quiero explicar cómo realizar una venta a crédito y posteriormente poder realizar la cobranza de los pagos programados que se van a crear por dicha venta a crédito Debemos ir a emitir documentos como siempre Y en este caso, para las ventas a crédito tenemos dos opciones, vamos a, a revisar las dos la primera opción es una con programación de pago automático, ¿ya? que tiene que ver con la fecha de vencimiento que está acá. Entonces obviamente seleccionamos en forma de pago crédito. Y la fecha de vencimiento que está acá es aquella que se va a utilizar en este caso, en este ejemplo, para determinar cuándo nos corresponde realizar el cobro de este pago. Nosotros vamos a programar la fecha de vencimiento para el 9 de marzo. Después completamos el resto de los datos de nuestro documento, en este caso voy a utilizar esta root como prueba, y el ítem que vamos a comercializar es la certificación del set básico, en este caso un, un producto un servicio de eh, facturación electrónica. ¿Ya? Y eso es todo, ¿Ya? solamente con haber seleccionado aquí arriba crédito y haber puesto una fecha de vencimiento, se va a generar una programación para esta venta. Entonces generamos el documento y lo enviamos al servicio puesto interno. Ahí podemos ver que el documento fue enviado al servicio puesto interno y tiene su track ID correspondiente. Dentro de las pestañas disponibles dentro de los documentos podemos ver una que indica cobranza. Esta pestaña siempre estará disponible para todos los tipos de documentos que emitamos, incluso aquellos que no recibimos pago, para cuyos casos obviamente no mostrará nada, indicará que no hay pagos programados. En este caso sí existe un pago programado, porque recuerden que seleccionamos que la fecha de vencimiento del documento era 9 de marzo y además seleccionamos que la venta era crédito. ¿Ya? En este caso se coloca el monto del documento, ya, ya que solo hay un pago programado si vemos los datos fáciles del documento vemos que el monto total es 122.605 cuando esta hacer la cobranza tenemos un pago programado por 122.605 automáticamente se colocó una closa que indica que la fecha del pago igual el vencimiento del documento Entonces, nosotros podemos ver el documento y aquí podemos verificar que dentro de los datos del documento tenemos que la venta es a crédito y tiene una fecha de vencimiento para el 9 de marzo desde la página de cobranza vemos que aparecen unas columnas que están vacías estas columnas son las que se van a completar cuando se edite el pago si nosotros vamos a las acciones podemos ver el pago en este caso y aquí tenemos la página del pago programado en este caso se nos muestran los datos básicos del documento, tenemos datos de contacto, en el caso que necesitamos contactar al cliente para pedirle que nos realice el pago. Podemos ver una tabla donde aparecen otros pagos programados que estén asociados a este documento. En este caso no aparece ninguno, ahí vamos a hacer un ejemplo donde sí van a aparecer. Y obviamente podemos ver el detalle que es para volver a la página anterior, ver el PDF y descargar su XML. Y aquí al lado tenemos el campo necesario para poder realizar el pago del documento y de esta forma registrarlo y que ya no quede como un pago pendiente. No lo vamos a hacer en este momento ya que después vamos a mostrar cómo se hace eh, a través de la búsqueda de los documentos que tenemos pendientes de pago. Vamos a emitir otro documento para tener los dos ejemplos que necesitamos. En este otro caso lo que vamos a hacer es eh, emitir un documento a crédito. No vamos a cambiar la fecha de vencimiento, no le vamos a hacer nada. ¿Ya? esto al no cambiarla y al ser igual la fecha de vencimiento que la fecha de emisión, el documento no va a tener fecha de vencimiento simplemente, o sea va a tener una fecha de emisión y va a decir que la venta fue hecha a crédito vamos a comercializar el mismo ítem pero la diferencia con el ejemplo anterior es que esta vez vamos a agregar los pagos de forma manual, entonces vamos a agregar eh, dos pagos donde el primer pago programado va a estar para eh, el 10 de marzo y el segundo pago programado va a estar para el 8 de abril los montos de los pagos los distribuimos nosotros vamos a decir que el primer pago va a ser de 100.000 y el segundo va a ser de 2.870 eh, el, el monto es irrelevante solamente para explicar cómo se hace y evitar tener que hacer el cálculo específico de cuánto sería para cada uno pero podemos tomar el monto y dividirlo por dos y cobrar eh, 50 y 50, etc. O sea, eso depende de cada negocio Opcionalmente podemos colocar una glosa, ah, por ejemplo podríamos colocar eh, que el pago va a ser por transferencia de depósito y en este caso no sé, pagará en efectivo. Cualquier glosa que necesitemos para el pago, la programación del pago. Y estamos correctos, podemos emitir nuestro documento. Ah, falta el root, importante, no podemos emitir el documento si no tenemos un root asociado. Generamos nuestro documento Perfecto, en este caso nos indica, es un buen error que aparece, nos indica que el monto programado fue eh, 102.870 no cuadra con el del documento Y esto es efectivo, ya que yo me equivoqué recién y puse acá el monto eh, neto a cobrar y no el monto total ya considere este monto que está acá el neto para los montos programados y no el monto total es bueno que el error haya ocurrido porque esto muestra también que en la aplicación nos indica cuando cometemos algún error y no nos deja continuar si no colocamos el monto si no programamos el pago del monto total Entonces corregamos esto 22415 y esta vez sí podemos continuar, entonces confirmamos la emisión de la factura le enviamos al servicio puesto interno y ahí tenemos el documento enviado y si nos vamos a la pestaña de cobranza podemos ver que en este caso tenemos eh, dos pagos programados, uno para el 10 de marzo y uno para eh, el 8 de abril. Ok, supongamos que estos pagos ya se estos documentos ya se emitieron, los productos se entregaron, los servicios se prestaron y tenemos que cobrar. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a la opción de cobranza. Y acá seleccionamos el rango en que queremos buscar los pagos programados que tenemos. Entonces supongamos que queremos buscar los pagos programados que tenemos en para marzo seleccionamos del primero de marzo al 31 de marzo y buscamos en este caso se encontraron dos pagos de dos documentos diferentes recuerden que hay un pago programado para abril por eso no aparece de hecho acá buscamos los pagos incluyendo abril ahora sí podemos ver que aparecen nuestros tres pagos programados que tenemos para el periodo seleccionado en este caso vamos a revisar el pago de este caso que es eh, para el 10 de marzo entonces vemos el pago y aquí podemos ver nuevamente la misma pantalla que mostré anteriormente y en este caso si sí no aparece un pago asociado a este documento ya que es el otro pago que corresponde que es para el 8 de abril entonces cuando estemos realizando este pago podemos ver también si hay otro pago programado si queda algún saldo pendiente etcétera podemos realizar un abono o sea se puede registrar solamente de los 10.0 mil y en este caso diría que el monto pagado son 50 y todavía es pendiente 50 ¿ya? esto en el caso de que un cliente dijera sabes que te quiero abonar eh, al pago que tengo programado pero no te lo puedo pagar entero o por ejemplo paga por eh, de forma anticipada ¿ya? en este caso vamos a hacer el pago total o sea, vamos a pagar los 10.0 000. en este caso el monto pagado son 10.0 000, y el monto pendiente son 0 podríamos colocar una observación cheque 1 banco x por ejemplo, para registrar cómo, cómo realizó el pago el cliente ¿Ya? y procedemos a guardar el pago, desea registrar el pago, sí esto nos lleva de vuelta a la página del documento donde podemos ver que el pago ya está registrado en este caso a pesar de que indicaba transferencia de depósito la observación dice que se pagó con el cheque 1 del banco X sale el usuario que registró el pago y también sale la última fecha en cual ese pago fue eh, modificado ya, ya que pueden haber abonos entonces podríamos modificar el pago más de una vez si nosotros ahora por ejemplo vamos a ver el segundo pago que tenemos programado para abril podemos ver los datos del pago y vamos a ver acá que en, en los pagos programados tenemos que el pago anterior que era el 10 de marzo que era por mil pesos se pagaron mil pesos y nos podemos ver su observación correspondiente Recuerden que para poder buscar cualquier pago programado se hace a través de la opción cobranza que está acá, la cual nos permite buscar pagos por cobrar que tengamos pendientes. Bueno, ese ha sido el video que muestra cómo realizar una venta a crédito y cómo posteriormente buscar los pagos que tenemos pendientes eh, por cobrar. Muchas gracias.